Bueno, yo quería agradecer a, a la Asociación de Amigos de Medina del Sahara por haberme invitado, a José Manuel, ¿no? por la presentación que no sé si merezco, y a vosotros por, por haber venido esta tarde. ¿no? Bueno, pues empezando, en esta imagen que vemos primero es cómo era, era Córdoba en el año 1939. ¿no? En el, la imagen que vemos en el centro está Córdoba, con, con, a la izquierda esa mancha, bueno, en la amarilla está lo que es... Suelo urbano, suelo, el suelo transformado y de uso urbano, y en el en grito el suelo, pues, uso rural inurbanizable no Bueno, Córdoba está en el centro, se ve claramente el centro, el núcleo principal, y a la izquierda es las la instalaciones de la electromecánica que ya existían en esa época. Se distingue claramente la sierra al norte, al sur la campiña, y todo el centro, la vega, con la huella del río Guadalquivirno, una vega muy llana a Poniente, ¿no? a la izquierda, y a, la, a Levante, a la derecha, mucho más abrupta, que se une ya la sierra con la Campiña. Se distinguen los dos pantanos que, que, bueno, que, que, que delimitan a la zona regable del canal de Guadalmillato, arriba eh, San Rafael de Navallana, y a la izquierda está La Breña, y luego se ven pues, los núcleos, a la izquierda está Almodóvar, arriba aquella mancha amarilla Cerro Muriano, y a la derecha, donde curva la... La carretera está al cole. Eso tiene aproximadamente son unos 30 kilómetros de, de largo la América. Bueno, pues en esa época la ciudad ocupaba unas 294 hectáreas. En el año 2011 está es el suelo transformado en la, en la ciudad, suelo transformado como suelo que ha dejado de tener uso agrícola y, y el uso principal que se da, pues son uso urbano, incluyendo pues, el uso de vivienda, como está es el caso. Pues en esa época... La, en 2011 la ciudad ocupaba 8.730 hectáreas. Claro, no es posible pasar de 100.000 habitantes a 300.000 y duplicar por 30 la superficie. Eso es, eso es sobre todo por el fenómeno de las parcelaciones urbanísticas. Y todo ese suelo que se ve en morado son terrenos eh, que eh, su origen de transformación de rústico urbano, el origen ha sido una parcelación urbanística. Parcelación urbanística, pues como lo define la, la ley del suelo, una división en... En lotes, pues, de, eh, pa, Juan, lotes de terreno, en domas con apertura de vial y, sobre todo, que puedan generar nuevos asentamientos. Bueno, la superficie de ese terreno que tiene su origen en parcelación urbanística son 4.300 hectáreas. Prácticamente la mitad del suelo transformado en, en Córdoba tiene su origen en parcelaciones urbanísticas. La metodología del trabajo, bueno, pues ha habido las fuentes de datos en cierta fotografía histórica desde el año 58 hasta ahora, todo el planeamiento general que se va aprobando y desarrollando, el catastro y datos tomados de la realidad. Se ha hecho un análisis de, de la evolución de la legislación urbanística, de, lo, de las acciones de los diferentes agentes que hay en el proceso y de los modelos de ciudad propuestos por los planes generales. Y a partir de ahí, pues se hace un breve apunte de un posible modelo de de ciudad. ¿no? Los hitos que, que he escogido para, para el estudio sobre, eh, bueno, están basados en el planeamiento general de la ciudad, en los planes del 58, del 86 y del 2001, con otro hito intermedio, el primero en el 39, después el 58, que se aprueba el plan general, el año 1979, que es el de las primeras elecciones democráticas municipales, el año 1986, que se aprueba el plan general de del 86. En el 1996, que empieza a, a formularse el plan real de 2001 y se, abre un se hace un inventario de parcelaciones fundamental para la situación actual que tenemos, el plan general del 2001 y, y la actualidad. El dato para, para relacionar todos eso, esos procesos es la superficie que se transforma por año, eh, ya sea comparando los... Lo que, se, lo que se transforma como ciudad planificada y lo que se transforma como suelo parcelado. Esta es la media en estos 70 años, se ha, se ha transformado unas 60, 61 hectáreas al año de suelo planificado, bueno, eso está al revés, 62 es de planificado y 61 de parcelado. Prácticamente el mismo suelo, de, como hemos visto antes, la mitad del suelo de Córdoba es el suelo planificado y la otra mitad son, son parcelaciones urbanistas